Vamos a ver el NOVA-Y90 que es un intermedio entre el NOVA-9SB y el NOVA-Y70. Okay. vamos a abrirlo con nuestra modelo de manos, wow, y tiene un montón de goodies. Seguramente muchos van a preguntar dónde consiguen esto, pues en la tienda de Sahoo. y acá vamos a ver el color, y ese dónde lo consiguen, ah, en la tienda, de en la tienda de... oh, y... y tiene Acá voy a pedirle a, a mi modelo de manos que tras de cámaras me lo abra porque con una sola mano es difícil, pero seguimos, fíjense, carga rápida, 40 watts, sí, lo vemos acá en detalle, 40 watts, SuperCharge. el cable y algo que, fíjense, siempre me preguntan, bueno, y el cable, ¿qué interfaz tiene? USB-C a USB-A y algo que siempre se pierde, pero es muy importante, el pin. Y ya nuestra modelo de manos lo abrió. ¡Wow! Tiene. Y viene con su case, por supuesto. Exactamente, está muy bonito. Tiene como una especie de, de acabado de escarcha. Ese es el color especial que tenemos para esta edición del nuevo Nova Genovelta. Ese color no lo tenemos en ninguno de los ejemplares anteriores. Está súper bonito, entrada USB-C, carga rápida. ¿Las bahías vamos a tener una SIM, doble SIM? ¿Qué versión vamos a tener Ahora para sí Colombia Vamos a tenerlo pues, versión 4G con una SIM o doble SIM, dependiendo del canal. En cuanto a cámaras, pues tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles uh -huh. con alta resolución. Tenemos una cámara que nos va a permitir tomar unas increíbles fotografías en modo macro para objetos pequeños, aprovechando el entorno acá de Sabu. Y tenemos una cámara apertura para tomar fotos en modo retrato, modo apertura en diferentes paisajes muy chavos. El bokeh. El bokeh, el popular que le llamamos. Bueno, y algo que en esta parte del mercado nos interesa mucho es la cámara de selfie. ¿Qué nos puede decir ahí? En cuanto a cámara de selfie, tenemos 8 megapíxeles con inteligencia artificial. Esto hace que el teléfono por sí solo se encargue de tomar las mejores escenas de acuerdo al entorno donde te encuentres. Listo. Y algo que también nos preocupa es la batería es uno de sus puntos más fuertes, tenemos 5000 mAh de batería, vas a estar conectado todo el día sin depender de un cargador, y con su supercarga rápida vas a tener listo el equipo para volver a utilizar sin problema. Listo, lector de huella en pantalla o físico? Eh, físico en el lateral, en el botón de encendido para más comodidad. Ok, para que sepa. Y MUI 12? MUI 12, nuestra capa, nuestro software. Bueno, y en qué otros colores viene? Lo tenemos también en el color blanco. Uh -huh azul y wow, negro. este azul también está muy bonito, miren que también tiene un acabado Ajá, como dependiendo como la luz como le caiga va a tener cierto cambio. Muy trendy de color. y, ¿Y me dijo negro también. El negro también lo tenemos. Perfecto. Bueno y algo que siempre nos duele el precio. <risa> en lo que respecta a precios pues todavía no, no lo tenemos todavía. Es tan nuevo es que es todavía Es tan no nuevo, lo entonces estamos en lanzamiento todavía. Entonces ya lo podemos conseguir en preventa en nuestros diferentes canales, en nuestra página y en nuestras tiendas propias. Súper, ahí estaremos visitándolo. Gracias. Vale.